misión estética y en el mundo de la, experiencia, de la experiencia. Benjamin es un escritor de la crisis, pero no su apologista. Sin nunca apartarse de los nudos problemáticos de su pensamiento, él busca, utilizando metáforas y alegorías, convertir en literatura lo que es decisivamente político en el intento de hallar nombres a la cosa política en tiempos en los cuales muchas de las formas efectivas de la política podrían hacernos pensar en su extinción. Es entonces desde lo político que Benjamin se lanza a la búsqueda de los fragmentos de un pensamiento revolucionario que solo subsiste en la fragmentariedad. A la manera de la disposición brechtiana, el distanciamiento de Benjamin respecto del presente contribuye a su crítica, mucho más que la conformidad resignada que la idea de progreso promueve. En la revolución, la voluntad política de la clase vengadora se nutre de la imagen de los antepasados oprimidos y no del ideal de los descendientes libres, dice. Esto en total contraste con Hans Jonas. Aunque Marx y Engels apostaban a la conjuntura entre ilustración científica y voluntad revolucionaria, lo que Benjamin observa es que la promesa del desarrollo técnico opacó la posibilidad de crítica de la permanencia de la explotación. Por eso Benjamin no comparte la visión de Marx respecto del progreso y hace un balance distinto. La integración de los obreros a la ideología del progreso se ha realizado sin que estos fueran capaces de advertir su contracara, ya que el desarrollo del capitalismo preparó a la vez las condiciones de explotación de la, de la clase obrera y las condiciones que posibilitarían su abolición. Desde este punto de vista, Benjamin es acusador y certero. La socialdemocracia borra el pasado de la clase obrera, apaga el nombre de Banqui, una de las referencias políticas de Benjamin, que era un revolucionario, y de esa manera corta el nervio principal de la fuerza revolucionaria y su voluntad de sacrificio. El odio de clase, la voluntad de sacrificio de generaciones de oprimidos, no son solo metáforas, sino la convocatoria desesperada para hacer saltar el continuum de la historia, un asalto a los relojes que marcan el tiempo capitalista de la producción, si la revolución ha de hacer saltar los cuadrantes de los relojes que marcan el tiempo de la historia. Benjamin es entonces un pensador político, el portador de un programa de socavamiento del orden establecido, el crítico más convencido de las creencias de la burguesía. La búsqueda del pasado no es solo vuelta a la tradición o rememoración amorosa y apaciguada, sino remedio contra la actitud política inducida por la fe en el progreso. Tomado por asalto en la erupción violenta de la revolución, los experimentos en política significan revoluciones, el pasado retorna como estancia emancipadora un pasado que exige el pago de una deuda con las generaciones pasadas, de sus esfuerzos heroicos y revolucionarios, de su sufrimiento para redimir en un presente, donde el trabajo ha sido degradado a simple técnica. Los individuos, sobre todo migrantes y precarios, están sometidos a implacables mecanismos sociales y considerados en el tramonto de Occidente en crisis, mano de obra sin derechos y sin futuro. Los que hoy hacen historia son los herederos de los que han vencido. Hay un destino fatal en esa historia instrumentada desde el poder. Por eso, no es casual que las clases dominantes tiendan a la desmemoria, mientras que los movimientos de derechos humanos combaten todo proceso de borrar el pasado, asesiguando que la memoria debe traducirse en el intento supremo por emanciparse del dominio del presente. De allí que el ejercicio de la memoria tiene en cuenta esa densidad del tiempo. La memoria no solo está relacionada con una cierta forma de la rememoración personal. En el caso de Benjamin, muy al estilo de la memoria involuntaria de Proust, traída a cuenta a partir de las asociaciones libres que la fisura abierta repentinamente en el presente desencadena, sino que es memoria social e histórica, condensada y posibilitada por esos relámpagos de luz que son las revoluciones en las que fulgura la imagen de la humanidad liberada. Memoria que engendra la revolución como expectativa de redención del pasado, memoria a la vez personal y política, memoria fragmentaria de la infancia en Berlín, pero también memoria de clase. Así como la iluminación sustenta el vínculo con el pasado personal, con la experiencia evanescente, el pasado colectivo es conocible como relámpago e iluminación. La imagen del pasado corre riesgo de desvanecerse para cada presente que en eso no se reconozca en ella, dice. Por lo tanto, la cuestión del tiempo es un tema central en la producción teórica de Benjamin, un tiempo que no es vacío, sino denso, con tramas diferenciales, marcado por la experiencia y los avatares de la memoria. Si la historia, como Benjamin, es un documento más de la barbarie, toda la cultura lo es. Ahora no se trata de investigar el origen económico de la cultura, sino la expresión de la economía en la cultura, expresada en todas las manifestaciones virtuales del siglo XIX, que se expresa particularmente en los pasajes. En el nexo entre economía y cultura, la contribución a la teoría del arte de Benjamin está profundamente relacionada con objetivos políticos. Es interesante recordarlo, según lo que declara Benjamin en el prólogo de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Los conceptos que introducimos por primera vez en la teoría del arte son utilizables para la formación de exigencias revolucionarias en la política artística. La constatación, según la cual, en la circunstancia dictada por las condiciones de producción moderna, la obra de arte pierde su aura y deviene una mercadería reproductible, no hace que interpretar la producción de las mercaderías a través de una concepción estética materialista que sirve para efectuar la superación entre la especulación ideal, como en la interpretación idealista, que es justamente la dimensión perdida y la estereografía marxista. Benjamin indica la cuestión del aura, el nudo del arte burgués, en la que la idea del creador, producida en condiciones preindustriales, se expresa en una construcción ideal, que no está en condición de formular tesis revolucionarias como se las entiende en el materialismo histórico. ¿Cuál es el papel que jugó el materialismo en el proceso histórico? ¿Quién se propuso pasar el cepillo a terciopelo de la historia? Contradice la lógica de la linealidad histórica, la cuestión del tiempo es un tema central en la producción teórica de Benjamin, entonces. Si el tiempo está marcado por los acontecimientos, se desvanece y condensa. También la cadena de la memoria es todo menos homogénea y secuencial. No cualquier pasado puede advenir, sino solo aquel en, el que, en que el presente se reconozca. De allí el horror benaminiano ante la idea del progreso y del tiempo lineal. Se memoria que adviene por iluminación y asalto, corta a la vez las cadenas de la continuidad historicista y las que nos ligan al automatismo del tiempo de la reproducción capitalista. Tiempo homogeneizado y secuenciado, tiempo orientado hacia el futuro, marcado por la creencia en el progreso. Otra historia es posible. Movimientos populares, nacionales e internacionales son forma revolucionaria en el sentido benjaminiano, donde la gramática del anticonformismo y la indignación expresan alternativas posibles. «Los únicos momentos de libertad», afirma Benjamin, «son interrupciones, discontinuidades, cuando los oprimidos se sublevan e intentan autoemanciparse en una apuesta que no es solamente teórica, sino práctica. En esta lógica, el kairos, preñado de oportunidades estratégicas como confluencia y combate emancipatorio, es hoy». La reflexión y la práctica revolucionaria pertenecen al aquí y al ahora. ¡Jetzt, Brüder! zur Zone, zur Freiheit! En el capítulo Feuermelder, aviso de incendio de dirección única, Benjamin lanza un aviso de incendio a todos sus contemporáneos sobre los peligros que los amenazan y los que se perfilan en el horizonte. De esta manera, el historiador Benjamin aspira, con dirección única que inicia el ciclo materialista que se concluye con los pasajes, a delinear una nueva teoría de la historia, asumiendo la tarea, como el Mesías al fin de los tiempos, de conferir al mundo su verdadera significación. Al mismo tiempo que se trate del pasado del futuro, la apertura de la historia de Benjamin es inseparable de una óptica ética, social y política aunque el porvenir de ese combate sea incierto e imprevisible. Una vez adoptada la disposición que interpreta la crítica como obligación cultural, enriquecida por su propia actitud política, Benjamin llega al combate vital en su totalidad. En esto, me parece, reside el carácter verdaderamente subversivo y la actualidad de Walter Benjamin, un pensamiento que no se deja ir una escritura que siempre puede contradecirse y relanzar el pensamiento infinitamente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a... a gracias usted, a ustedes por compartir. Por su interés, por su ponencia tan interesante que definitivamente pone a Benjamin eh, en el centro de una su versión que incluye también a la tradición marxista, ¿no? Más, más dominante también. También hay varias temáticas de transporte con las propuestas de Benjamin Pues muchas gracias. Eh, vamos a, a pasar gracias. con la siguiente ponencia. Este, vamos a escuchar ahora al doctor Aureliano Ortega Esquivel con la ponencia Notas sobre el prólogo democrítico al origen del Trauschwil alemán. Entonces, adelante, doctor, por favor. Eh, eh, muchas gracias, Hugo. Buenos, buenos días a, a todos lo, los demás. Mi, mi ponencia es corta, afortunadamente, eh, y no voy a hacer digresiones, entonces este, espero ceñirme al tiempo. Bien, empieza con un epígrafe de Adorno, obviamente referido a Benjamin, que dice. Bajo la mirada de sus palabras se transforma todo, como si se hiciera radioactivo. Bueno, creo que describe, describe completamente, lo conoce, se ve que lo conoce. Bueno, el texto que lleva por nombre Prólogo Epistemocrítico fue concebido por Bartel Be Benjamin perdón, como introducción al trabajo El origen del Trauerspiel alemán una obra escrita en 1925, cuando ya Benjamin estudiaba intensamente el pensamiento marxista, pero finalmente publicada hasta 1928. Como se sabe, el origen, incluido este prólogo, fue presentado por Benjamin en la Universidad de Frankfurt con la pretensión de obtener la habilitación como privado docente en filosofía y literatura. Intento que fracasa ante la pequeñez filosófica y doctrinaria de la burocracia universitaria. Sobre el contexto en el que la obra fue concebida y escrita, se ha hecho canónica la opinión de Gerson Solem en el sentido de que el fondo filosófico y las ideas que lo sostienen no salen del ámbito teológico-metafísico en el que se movía Benjamin en esos años, y que en el mejor de los casos, las dos aguas en las que filosóficamente se trataba de mantener a flote, quien inclusive en ese momento ya había pensado ingresar en el Partido Comunista Alemán, ya entrechocaban o se yuxtaponían en sus cartas y conversaciones, pero no se plasmaron en el texto mismo. Y escribe Scholem, el conflicto, cito, el conflicto entre sus modos metafísicos de pensar y los marxistas, en los que trataba de transformar a aquellos, comenzó a determinar su vida espiritual desde 1929 en adelante, marcándola de una manera absolutamente inconfundible. El libro sobre el Trauerspiel, en cuyo periodo de incubación la perspectiva comunista no se hizo valer, sino como un elemento retardatario, no contiene la menor referencia ni el concurso de tales ideas. El trasfondo filosófico que confirió al libro así como los temas en él desarrollados sobre la dialéctica del fenómeno del Trauenspiel, permanecen en el ámbito metafísico del que provienen y al que se mantienen encadenados incluso en su ejecución. No hay vestigio de categoría marxista alguna. Hasta aquí Scholem. El trabajo que ahora presento no pretende ser una réplica a la opinión de Scholem, la que, por cierto, al confundirla perspectiva comunista con las ideas marxistas hace derivar su juicio hacia una reprobación sumaria, elemento retardatario, escribe, que tiene más de emotivo que de teórico, sino mostrar, es el objeto de este trabajo, cómo la dialéctica no solo nos sorprende a cada paso con desenlaces inesperados, sino que en el ámbito del pensamiento crítico puede inclusive desafiar el orden histórico, o si se quiere, y para no dejar de lado el ámbito de nuestro asunto, puede poseer la virtud de no hacer llegar las cosas hasta 1929, sino asaltar por la espalda al buen metafísico berlinés, inmiscuirse solapadamente en sus textos desde 1925. Pero no se trata de arrojar más leña metafísica al fuego en el que Scholem quería quemar el marxismo comunismo de su inconstante amigo, sino demostrar que el pensamiento dialéctico, aún enderezado hacia la crítica de un fenómeno literario menor, o presumiblemente menor, conserva, por una parte, la potencia de llevar las cosas hacia lo inmanente, y por lo tanto, hacia el horizonte de la vida material. Y por otra, encaminar la búsqueda de la verdad hacia el insustituible plano comprensivo de la historia. Con lo que tenemos como resultado, que aún... Sin vestigio de categoría marxista alguna, como afirma Scholem, el prólogo pueda ser leído críticamente como un documento emblemático del tipo de materialismo histórico que se forjaba en esos años y que tienen los connotados marxistas George Lucas o Karl Koch a sus representantes máximos. Pero como no es el caso inventar nada, sino rastrear detrás de la ausencia de vestigios las sendas de leñadores por las que a veces transita el marxismo crítico, es preciso emplazar nuestra postura sobre ciertas bases cuya improbable estabilidad depende de la proverbial inquietud de los conceptos. La intención final del libro de Benjamin es la de mostrar cómo, por qué vías expresivas, con qué herramientas discursivas contaba y hacia qué desenlaces literarios y culturales derivó el drama barroco alemán entre los siglos XVII y XVIII. Género literario y escénico menor, lo pongo entre comillas, que en los libros de texto se sitúa a medio camino entre el gran drama isabelino, Shakespeare, Marlowe, y la tragedia clásica alemana, Goethe, Schiller, pero al que en su momento no faltaron autores de talento o un público indulgente. En este sentido, el libro desarrolla un ejercicio de análisis erudito y puntual que puede leerse como otra contribución a la historia de la literatura alemana. Sin embargo, tal contribución podía ser todo menos edificante, y no precisamente porque en el plano comparativo los dramaturgos españoles, especialmente Calderón, resultasen mejores escritores que Gripius o Lohenstein, sino en virtud de que lo mostrado finalmente por Benjamin no son solo las limitaciones literarias de los de dramaturgos alemanes del barroco, sino las miserias culturales y sociales de los reinos y principados del archipiélago político alemán. Asunto que tal vez esté en la base del enfado de sus lectores y nodales de la Universidad de Frankfurt. Pero nuestro asunto no es ni el drama barroco ni las universidades alemanas de principios del siglo XX, sino un fragmento de discurso en el que sospechamos cualidades histórico-críticas que merecen el apelativo de dialécticas, materialistas e históricas, para dejar en par a Marx, aunque sea por el momento. El prólogo se compone de 15 parágrafos en los que se despliegan y entrelazan temas relativos al método correcto para abordar el estudio del espíritu mismo que se sitúa desde el primer momento en la filosofía y no en la crítica literaria. Pero la filosofía es problemática, es decir, escribe Benjamin, no se puede conjurar more geométrico, sino en condición, en codificación histórica. Esto es enfático, parte de Benjamin. Pero aún encuadrada en esa perspectiva, puede seguir la vía franca y lineal de los tratados o la del golpe de vista con el que leemos el etimático mosaico medieval. En todo caso, lo que una y otra forma expositivas ponen sobre el tapete son, dice Benjamin, ideas. Es decir, ni datos ni hechos, sino lo que a partir de datos y hechos, es decir, de fragmentos, la filosofía pueda exponer. Con lo que nos encontramos frente a una formulación netamente benjaminiana, cuya expresión máxima solamente será expuesta en el rompecabezas titulado Libro de los Pasajes. Cito a Benjamin en, en extenso. El valor de los fragmentos de pensamiento es tanto más decisivo, cuanto menos se puedan medir inmediatamente por la concepción fundamental, y de él depende el brillo de la exposición en la misma medida en que depende el del mosaico de la calidad que tenga el esmalte. La relación del trabajo microscópico con la magnitud del todo plástico y del intelectual expresa cómo el contenido de verdad solo se puede aprender con la inmersión más precisa en los detalles de un contenido objetivo. En su suprema configuración occidental, mosaico y tratado pertenecen a la Edad Media. Así, lo que posibilita su comparación es una auténtica afinidad. Una constelación, ¿no? una imagen dialéctica, aunque no lo diga así Benjamin. Lo que aquí destaca es de entrada la necesidad dialéctica de la totalidad. La elección no es entre uno o el otro extremo, tratado o mosaico. Son ambos porque son afines, dice Benjamin, y solamente por serlo son los caminos que muestran la pujanza de la verdad, dice Benjamin porque ya se dijo, pero se repite, y cito, el objeto de esta indagación son las ideas. Y las ideas no pueden tratarse adecuadamente ni como cosas, ni como formas puras, pero tampoco, advierte Benjamin, como conceptos. Es tal vez este paseo por los meandros del pensamiento de Platón, en la que discurre la primera parte del texto, junto con la afirmación de que el objeto de esta indagación sobre el Drawerspiel son las ideas, lo que desconcierta a los lectores y quizás ha llevado a Scholem a la afirmación enfática de que su amigo nada como pez en aguas metafísicas. Pero no es así. La idea en Platón no es la misma idea en Benjamin. La primera reposa en el topus uranus. La segunda se mueve a ras de tierra. La primera conserva incólume la condición de forma. La segunda es una realización. Cito a Benjamín pues las ideas no se exponen a sí mismas, perdón, pues las ideas no se exponen en sí mismas, sino única y exclusivamente en la ordenación de elementos cósicos que se dan en el concepto. Y en cuanto a configuración de dichos elementos, es como lo hacen ciertamente. Hasta aquí Benjamin. De esta afirmación, que podría haber suscrito Hegel, se concluye que el método correcto para abordar la comprensión filosófica del Trauerspiel es tratarlo como idea, es decir, y para escándalo de toda la ortodoxia filosófica, como realización de algo que no pierde su condición cósica, aún enredado en la espesa trama de los conceptos. Lo que viene a decir que el Trauerspiel debe ser abordado como historia. Otra vez, la dialéctica histórica. Otra vez la inmanencia cósica como clave de arco de la comprensión. Sin embargo, existe otro, trópico, otro tópico en el prólogo que exhibe su innegable y robusta afinidad con el materialismo histórico: el concepto de origen, ni más ni menos. Porque Benjamin no entiende el origen, no tiende por origen el conjunto de fuentes ni literarias ni contextuales de las que abre el Trauerspiel como género. Porque tampoco puede entenderse ni en su contexto, ni en su evolución genética sin más. En primer lugar, porque, como se ha dicho, aquel no es un género literario sin más, sino una idea expresada en una imagen dialéctica que va más allá de los conceptos, porque lo es de algo que no es él mismo, pero que forma parte de él mismo y opera en su constitución esencial. Es sí. Una idea, pero una idea preñada de historia. Por tercera ocasión, aquí, la historia. Todavía podríamos sumar un tercer elemento de acento dialéctico y materialista que evoca a Marx y que nuestro autor menciona en algunos trabajos y muy veladamente, eh, quizás notando en el, en el prólogo mismo, pero sí en el texto del Trauersfield. Es decir, pero que deja en calidad de mera materia prima para posteriores reflexiones y que constituye una cuarta forma de la comprensión histórica. Yo creo que en los fragmentos de las tesis sobre la historia que eh, publicó Bolívar Echeverría en, el, en, el, en su traducción, eh, se puede rastrear esta idea muy, muy, muy, eh, de manera más completa. Es decir, el hecho de que existen fenómenos sociales y culturales, como el drama barroco, cuya comprensión requiere un ceñido seguimiento crítico que transite por su prehistoria, su historia y lo más importante, pero a la vez lo más oscuro de la argumentación villaminiana por su posthistoria. Ojo, no su futuro, su posthistoria. Es decir, podemos captar la totalidad del fenómeno del drama barroco y de cualquier, eh, supongo que cualquier objeto del cual pretendamos desentrañar realmente su condición, su densidad histórica en esos tres planos, su prehistoria, su historia y su poshistoria. Sin embargo, no podemos tratarlo esto en otra ocasión porque ya se nos va a acabar el tiempo. Ha dicho el materialista Adorno que la filosofía es su tiempo atrapado en pensamientos. Creo que es posible decir que el travel spill es para el metafísico Benjamin su tiempo atrapado en, en tramas dramáticas. Como la tragedia ática, sí, es decir, ni más ni menos, la tragedia ática es su tiempo atrapado en tramas dramáticas. Pero la lectura comprensiva de este tiempo y de las tramas que lo atrapan no reclama una red de conceptos, sino un mosaico de preguntas y respuestas sobre su origen. Y cito a Benjamin, pues este... Aunque categoría absolutamente histórica, no tiene nada que ver con la Génesis, porque en efecto, el origen no designa el, el devenir de lo nacido. El origen no designa el devenir de lo nacido, sino lo que les nace al pasar y al devenir. El origen radica en el flujo del devenir como torbellino, engulliendo en su rítmica el material de la Génesis. Lo originario no se da a conocer nunca en la nuda existencia palmaria de lo fáctico y su rítmica únicamente se revela a una doble intelección. En cada fenómeno de origen se determina la figura bajo la cual una idea no deja de enfrentarse al mundo histórico hasta que alcanza su plenitud en la totalidad de su historia. Este es el Benjamin, que no es marxista, según Scholem, pero bueno, aquí yo veo completa, entera la categoría de totalidad. Bien, aquí le dejo. Eh, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor Aureliano. Es este, eh, difícil no estar de acuerdo con, con esta distinción que hay del de, uso evidente de los términos marxistas y la tradición más este, dominante sobre los mismos términos, ¿no? Bueno, hay muchas personas, hay algunas personas que están viendo este, este simposio a través de, de Facebook. Entonces los invitamos a, a que participen también, a que si tienen algún comentario que hacer, alguna pregunta, si, si quieren discutir sobre algún tema que, que, que estén exponiendo nuestros ponentes, pues adelante. ¿No? Está abierto el foro y vamos a tener un tiempo disponible al final para ello. Bien, eh, vamos a dar paso a la ponencia de la doctora Paloma Sierra Ruiz. Su ponencia lleva como título La reflexión benjaminiana sobre las actitudes poéticas y políticas del surrealismo europeo. Entonces, muchas gracias a la doctora y adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Me escucho bien? Sí. Ok. Perfecto. Pues muchas gracias por su asistencia eh, y por escucharnos a quienes están ahí en Facebook. Voy a compartirles eh, unas reflexiones eh, que para mí son fundamentales también para seguir politizando el pensamiento de Benjamin, pensamiento que creo que a veces desde cierta parte de los estudios culturales o eh, de las intenciones estéticas se despolitizan. Entonces, bueno, mi intención es, como dice Aureliano, además de ponerle densidad histórica, ponerle densidad política. Y ahí les va. Eh, Comienzo con una cita de André Breton de la novela Nadja. ¿La belleza será convulsiva o no será? Los años trémulos de entreguerras despertaron en las generaciones europeas nuevas preocupaciones que se inauguraban con los caóticos escenarios de principios del siglo XX. Los restos de la Primera Guerra Mundial abonaban al terreno de los nacionalismos, del desarrollo de la tecnología armamentista, de la pobreza de la clase obrera, que había mandado a sus jóvenes a la guerra para morir sin victoria clara alguna, y al mismo tiempo encumbraban una burguesía que había descubierto en la crisis bélica la perfecta oportunidad para afianzar sus privilegios a través de las prácticas que comenzaba a revelar el mercado internacional. Parece que, que la panorámica es muy parecida ahora. La lectura crítica de este panorama desembocó en la muestra fehaciente de las condiciones hostiles en las que vivía la mayoría de la población europea. La devastación se repartió entre los sectores que desde antes del conflicto lidiaban con la miseria y alcanzó a otros nuevos que habían perdido todo tras la guerra. Después de abandonar las trincheras, los países europeos dirigieron su atención a la supuesta reparación de los daños que el conflicto había dejado. En definitiva, no eran noticias buenas las que hablaban de que las tensiones internacionales iban cada vez más en aumento. Sin embargo, la visión que las instituciones políticas, de izquierda y de derecha, proyectaban en el futuro, eran optimistas respecto a la resolución de los conflictos que anunció el término de la Gran Guerra. Fue en estas circunstancias que un grupo de artistas comenzó a preocuparse por lo que consideraron el bien más importante de la humanidad, la imaginación. Efectivamente, las condiciones materiales de las vidas eran precarias, pero, según sus inquietudes, no podían olvidarse que la humanidad no sería libre por completo hasta que, junto con el hambre, se aboliera la pauperización del espíritu creativo. La agrupación en torno a esta preocupación se autodenominó surrealismo, que, si bien no era diferente a los movimientos obreros que luchaban por la caída del capitalismo, no siempre encontraba en sus propuestas una reflexión que incluyera a la, cito a bretón la emancipación humana en todos los aspectos, entendámonos bien según los medios disponibles para cada uno. La búsqueda por esta emancipación completa era la que conmovió a los ánimos de quienes se encontraban en la política institucionalizada, más que una aliada, una amenaza para la construcción de un mundo radicalmente libre y diverso a través de la imaginación. André Breton, uno de los precursores del movimiento, escribió en su primer manifiesto como surrealista. Aquella imaginación que no reconocía límites, ahora se la dejan utilizar subordinada a las leyes de una utilidad arbitraria. Hasta aquí Breton. Habría pues que liberar a la imaginación de ese oscuro túnel que la conducía únicamente a objetivos puntuales, perdiéndose así del paisaje que, al ser visto, podría inspirarle ganas de cambiar su ruta. El surrealismo nació de una actitud contestataria ante la posibilidad de concebir al mundo desde la forma lógica del concepto y de su literalidad funcional pues ambos amenazaban cualquier resquicio espiritual por donde pudiera sumarse la libertad, cuyo escenario se reinventaba a cada momento. Para este movimiento, la emancipación íntegra incluía el distanciamiento del principio lógico de identidad, que sostiene cierta tradición del conocimiento racional y positivo. Asimismo, la propuesta surrealista no esperaría al futuro para revertir los órdenes epistemológico y político que, sin alejarse de las categorías heredadas del pensamiento comunista, también concebía como burgueses y capitalistas. La intención de militar en la imaginación, teniendo como objetivo la revolución, habría la posibilidad de que ésta existiera en cada encuentro con el mundo desde un estado de embriaguez eufórica de la conciencia. Pierre Naville, otro de los surrealistas contemporáneos a Breton, escribe en La revolución y los intelectuales, cito, el origen del surrealismo es principalmente especulativo, ha partido abstractamente de la anarquía como un movimiento de revuelta contra toda la producción intelectual contemporánea. Hasta ahí Nabil. Habrá que advertir que el surrealismo no nació como una actitud artística homogénea. Quienes lo asumieron no solo abrevaban de tradiciones disímiles, sino que pocas veces coincidieron por completo cuando se preguntaban por la tarea principal del movimiento. En las palabras de Nabil, la discusión era la siguiente. Decidir si la, si la idea de revolución debe prevalecer sobre la idea surrealista, si una es tributaria a la otra o si las dos corren a la par. Este componente especulativo al interior del grupo fue lo que hizo que las obras surrealistas estallaran en múltiples temas, técnicas e intenciones, cuestión que reanimaba las discusiones y daba a los esfuerzos poéticos y políticos entusiasmados en el furor que, desde la mirada surrealista, inspiraba la cotidianidad por más aburrida, perdón, por más abrumadora que esta fuera. Si ese estado de euforia dominaba el espíritu del surrealismo, y ese espíritu era un principio esencialmente irreductible y que no podía dejar fijar ni en la vida ni más allá, todo lo que proviniera de él trastocaba el mundo, ponía de cabeza toda situación y resignificaba cada elemento de la experiencia cotidiana sin que estuviera de por medio la penosa utilidad arbitraria a la que la imaginación había tenido que limitarse. El surrealismo no se inspira en las bondades de lo humano, al contrario, está seguro de que la humanidad se refleja en las atrocidades que es capaz de engendrar. Hay desconfianza en ella y en todo aquello que la defina como embajadora del mejor aspecto de la creación. El estado de furor con el que inicia la iluminación surrealista se aleja de cualquier elogio a lo humano. Proviene de una desesperación pesimista, pasión profunda que incita a la destrucción de las cosas tal cual son. Es decir, que promueve la revolución. Por lo tanto, Pierre Naville reconoce al pesimismo y a su organización como origen y virtud del movimiento surrealista. Sí. La organización del pesimismo es verdaderamente una de las consignas más extrañas a las que puede obedecer un hombre consciente. Es sin embargo a ella que le reclamamos atenerse. Este método, si se puede llamar así, y sería más justo decir tendencia, nos permite y nos permitirá aún observar la más alta parcialidad, aquella que nos ha sustraído siempre del mundo. Hay que organizar el pesimismo, o más bien, puesto que no se trata de dar respuesta a un llamado, hay que dejar que se organice en la dirección del llamado próximo. Hasta ahí, nadie. En 1928, Walter Benjamin escribe un artículo llamado El surrealismo, la última instantánea de la inteligencia europea, y lo publica en febrero de 1929 en la revista alemana El Mundo Literario. Benjamin tuvo noticia del movimiento surrealista entre 1926 y 1927, poco después del que el artista francés André Breton publicara el manifiesto surrealista. Precisamente por estos años, el berlinés lee El Campesino de París, una novela escrita por otro de los artistas de. Parece que hay un problema con, con la transmisión. Vamos a esperar unos momentos a ver si. Puede restablecer? ¿Me salí yo o todos nos salimos? Pues se perdió un momento la, la transmisión, pero fue cosa de dos minutos, a lo menos. Ah, muy bien. Entonces, bueno, prosigo con la lectura. Eh, bueno, a continuación se expondrán tres puntos que considero fundamentales para el pensamiento benjaminiano, después de su encuentro con el movimiento surrealista. El primero es La iluminación profana, y hay una cita de Alejandra Pizarnik. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Habrá que comenzar este apartado apuntando que Walter Benjamin define al surrealismo como una corriente espiritual. Sin embargo, para darle un tratamiento materialista histórico a la lectura del artículo, adoptaré la palabra actitud, aceptando la invitación benjaminiana de acercarse al movimiento no buscando una forma de hacer arte apartada del resto de la vida, sino como un ánimo impregnado en las experiencias comunes de surrealistas. La actitud entonces es intangible. Está más cerca del gesto que de la localización puntual en quien la ostenta. Pero al mismo tiempo se relaciona dialécticamente con la materialidad del mundo, pues es en ella en la que cobra sentido. Esta libertad categórica que me permito está enraizada, en la noción marxista de praxis, no como un momento secundario a la teoría ni como una acción previa al pensar, sino como el ejercicio materialista que se realiza al transformar al mundo viviendo en él, vivencia que, que incluye al pensamiento y a las consecuencias tangibles del discurrir histórico de los sujetos en simultaneidad indisociable. La opinión de Benjamin acerca del alcance del movimiento queda clara en la siguiente cita. Dicho más breve y dialécticamente. El ámbito de la poesía resultó reventado desde dentro cuando un círculo de personas estrechamente relacionadas entre sí comenzó a practicar la vida poética hasta los límites extremos de lo posible. Hasta ahí Benjamin. La vida del sujeto con actitud surrealista se vuelve poética, pues no es, no es fuera de ella, sino en sí misma donde ocurre la creación de un mundo distinto al que aparece. Por esto Benjamin disiente con quienes han visto el movimiento como un capricho estético y por el contrario cree que estos esfuerzos transformadores se han juntado como aguas en un riachuelo para impulsar una turbina encargada de estimular la emancipación. El surrealismo irrumpió en la, en la vida europea en forma de una ola inspiradora de sueños, integral, absoluta y definitiva, dado que absorbía todo aquello con lo que entraba en contacto. La fuerza de esta ola destruyó el umbral que abre y separa la vigilia del sueño. Las imágenes fluían en masa y el lenguaje ya solo parecía ser el mismo donde palabra e imagen se entrelazaban tan plena y felizmente con una exactitud tan automática que no dejaba resquicio ya para el sentido. Esta pérdida de quicio devino de la imposibilidad de vivir la vida en el escenario decadente que se presentaba ante la mirada surrealista. El mundo sin sentido, nacido de la negación de su versión invivible, preñado de hordas de imágenes imposibles de conceptualizar, dignificaba en el presente. La vida solamente parecía digna de vivirse allí. ¿Pero quién podría experimentar el quebranto del sentido? Hay otra petición surrealista, y es que quien sea capaz de transitar libremente entre las ruinas del umbral derruido por el tropel de imágenes oníricas, tendrá que posponer la aparición de su yo y aflojar su individualidad como diente cariado. Las consecuencias inmanentes de ello serán las iluminaciones profanas, experiencias parecidas a la embriaguez, inspiradas en la materialidad del mundo. La actitud surrealista, según Benjamin, llevará a la aparición de estas iluminaciones, nacidas en el seno mismo de la desesperanza. Reiterando el adormecimiento del yo y la pérdida del concepto que da sentido a la lógica, se produce un estado alterado de la conciencia parecido al de la embriaguez, dice Benjamin. Ganar las fuerzas de la embriaguez para la revolución. En torno a ello gira el surrealismo en todos sus libros y empresas. De esta tarea puede decirse que es más la suya. Nada se hace por ella, por el mero hecho de que, como sabemos, en todo acto revolucionario, esté vivo un componente de ebriedad. Pero habría que añadir una cualidad más a esta forma de embriaguez. Necesariamente tendrá que ser dialéctica, y por lo tanto, fluctuante e inquieta. Además, no se trata de una experiencia reservada para ocasiones fuera de lo común ya que lo profano de la iluminación que aparece junto con ella es tal dado que ocurre en todo el otro espacio que no es el sagrado. Toda fundamentación de los dones y fenómenos ocultos surrealistas y fantasmagóricos tiene como presupuesto una implicación dialéctica de la que jamás llegará a apropiarse una cabeza romántica. Subrayar patética o fanáticamente el lado enigmático de lo enigmático no nos hace avanzar. Más bien penetramos el misterio solo en el grado en el que lo encontramos en lo cotidiano, por virtud de una óptica con capacidad dialéctica para percibir lo cotidiano como penetrable y lo impenetrable como cotidiano. Para Benjamin la iluminación profana únicamente alcanzará su realización cuando aparezca como acto revolucionario nacido de la dificultad de soportar la vida tal cual es. Cuando lo que aparece en la vivencia cotidiana recuerda que el presente está parado sobre la desgracia. El ánimo se conmueve de tal forma que reacciona transformando ese presente en otra cosa que hasta ahora no había existido. La iluminación profana surge espontáneamente de la negatividad. Es decir, su génesis está en el pesimismo activo. Desde su origen es revolucionaria. El segundo momento es el pesimismo organizado. Y aquí va una cita de Kant. Y este es el resultado de una historia humana primitiva ensayada con ayuda de la filosofía. Debemos estar contentos con la providencia y con el curso de las cosas humanas en conjunto, que no transcurre de lo bueno a lo malo, sino que poco a poco se desenvuelve de lo peor a lo mejor. Y la misma naturaleza llama a cada uno para que, en la parte que le corresponda y en la medida de sus fuerzas, colabore en el progreso. Eso está en el comienzo presunto de la historia humana. La intención del surrealismo es la de hacer una política poética, nos dirá Benjamin. Pero no cualquier poesía es revolucionaria, aún y cuando ella sea política. La distinción estará en aquello que la inspira. Cito. ¿Cuál es el programa de los partidos burgueses? Un primaveral poema malo, atiborrado de comparaciones hasta el punto de reventar. De ese modo, en efecto, el socialista ve ese futuro mejor de nuestros hijos, como también de nuestros nietos, en que todos actúen como si fueran ángeles, todos tengan tanto como si fueran ricos y todos vivan como si fueran libres pero aquí no hay ni rastro de ángeles, ni de riqueza, ni de libertad. Esa cita es de Benjamin. Benjamin condena el optimismo diletante y por completo carente de escrúpulos, de los burgueses y de los socialdemócratas, que partiendo de un mundo hecho pedazos, proyectan en, en el futuro imágenes buenistas que se bastan a sí mismas y dejan de problematizar el presente. Para el filósofo berlinés, la actitud surrealista es también revolucionaria, precisamente porque se funda en el pesimismo completo, Pesimismo en toda regla, sentir permanentemente desconfianza, aún más desconfianza ante todo entendimiento, entre las clases, entre los pueblos, entre los individuos. Cito, y solo una confianza ilimitada en la IG Farben y en el perfeccionamiento pacífico de la Lutbaffe. Eh, no obstante, este desaliento no provoca estaticidad melancólica, ya que invita a la crítica constante pues para Benjamin la confianza ha sido una de las grandes pilares de las atrocidades modernas, como la cita nos lo recuerda. Bueno, estas compañías, IG Farben y eh, la Luftwaffe, fueron las encargadas, la primera de diseñar eh, y de producir el gas letal para las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Continúo. La organización del pesimismo que el escritor surrealista Pierre Naville plantea como exigencia del día envuelve a quien la asuma en un estadio de perenne acción política. La visión pesimista organizada para la revolución destierra los problemas históricos del plano de lo moral y los enraiza en el plano de lo político, aquel que es susceptible de transformación a partir de la concepción crítica de los mismos. Y ya el último apartado que es muy breve, llamado materialismo antropológico. Walter Benjamin adelanta la aparición de este materialismo en el artículo del surrealismo y posteriormente lo desarrolla en el libro de los pasajes. El materialismo antropológico que Benjamin contrapone al materialismo metafísico es una asimilación entre la actitud surrealista y los fundamentos materialistas del marxismo. Parecir entonces que sólo el materialismo antropológico permitiría entender la intención revolucionaria de la iluminación profana. Pues, cito, Solo cuando en ella cuerpo y ámbito de imagen se interpretan tan hondamente que toda atención revolucionaria se hace excitación corporal colectiva y todas las excitaciones corporales de lo colectivo se hacen descarga revolucionaria, entonces, y solo entonces, se habrá superado la realidad hasta el punto de que el manifiesto comunista exige que se supere. Por el momento, los surrealistas son los únicos que han comprendido la tarea que hoy nos obliga. Es decir... Existen dos condiciones necesarias para que la revolución que Benjamin se imagina como deseable pueda llegar. La primera es la corporalidad misma. La segunda refiere a la colectividad de esa corporalidad. Ello hace que pueda intuirse en la propuesta benjaminiana como se sigue. La revolución no ocurre ni fuera de nuestros cuerpos ni en soledad. La revolución necesita de una acción colectiva conformada por cuerpos relacionados en sintonía. Eso sería precisamente lo que fundamentaría el materialismo antropológico. El surrealismo, a través de la imaginación, logra dislocar la realidad que no es material ni espiritual, sino que se conjuga en una emoción corpórea y se vuelve espacio de revolución poética y política. Gracias. Pues muchas gracias por su ponencia, la doctora Paloma. Eh, pues parece que no hay, no hay preguntas en el chat. Todavía tenemos un poco de tiempo, entonces no sé, tal vez eh, alguno de ustedes también de los participantes en el simposio quiera comentar algo, no sé si tengan alguna pregunta, algún señalamiento, alguna polémica que quieran iniciar ahora mismo. Pues hay tiempo suficiente, parece. Adelante, adelante. Ah, pensé que iba a hacer algo el doctor Aureliano, pero no, ¿verdad? Este, a ver, estaba antes Daniel, ¿no? Daniel, ah, no, no lo había visto. Adelante, Daniel. De, de, creo que está después. Aureliano, ¿si ¿sí quieres agregar algo para que yo pueda migrar ah, no, de mi celular a la bueno. computadora? El mío, el mío es, es, es, una, es un comentario. Eh, aludiendo a la a la qué, a la, a la sincronicidad. Que, que se dio eh, en esta mesa. En realidad la ponencia discordante fue la mía, pero yo creo que le, la de eh, Gabriel y de Paloma sintonizaron eh, en ese Benjamin político que, que es justamente el que la tradición, vamos, desarrollada eh, en la lectura de Benjamin en los años 80 y 90, lo... lo lo secuestró para la crítica cultural, ¿no? O sea, eh, haciendo un lado, poniendo en segundo lugar a, a esta, esta parte más política de Benjamin, que se me hace. Bueno, todo en Benjamin me parece valioso, ¿no? Pero, pero justamente, eh, ya se quejaba a Terry Eagleton desde los principios de los 80. De que, de que eh, se corría el peligro de que a Benjamin lo secuestrara, eh, esta, esta derecha embosada que trabaja en, las, en, las, eh, en la crítica cultural, básicamente en la crítica cultural, y que pues, le quitara todo filo crítico, ¿no? que, que fue parte de lo que sucedió. Es decir, toda la recepción y la lectura de la obra de Benjamin casi durante 15 años... Si no es que 20 años, giró en torno a, a, a, a, a, su, a su asociación a, a, a, a posiciones posmodernas. ¿no? Eh, pero bueno, yo, eh, estas, estas lecturas, como la de Gabriel o la de Paloma, eh, ponen el, el acento... Justamente en aquello que esta lectura edificante quería, quería obviar, ¿no? que era el que se trata de un autor radicalmente político, no solo polémico, sino político, y político, eh, pues, este composiciones de izquierdas radicales, además, ¿no? O sea, eh, un autor político que pone su obra en la perspectiva y al servicio de la revolución, ¿no? Entonces, bueno, eh, insisto, ¿no? Fue un fenómeno de sincronicidad, tal vez, eh, pero, pero me celebro esto, ¿no? Que, que ya hay muchos trabajos, ¿no? Ahora, sí, los últimos años que han rescatado esto, pero creo que no está de más eh, seguir insistiendo sobre esta, sobre esta condición política. Eh, pero además, una condición política que en el caso particular, bueno, yo creo que en las dos ponencias, pero el caso particular de la de Paloma, eh, trae también eh, desde el mundo de los, de los muertos al surrealismo de la mano de Benjamin, que en su momento eh, hay razones para pensar, como Benjamin, que estaba realmente a la izquierda, ¿no? Y que, eh, a la izquierda radical. Y que eh, representaba representaba eh, esta crítica tenaz a las posiciones demócratas o socialdemócratas o aún de izquierda no radical que sí querían hombres ricos, felices y libres, ¿no? Este <ríe> eh, bueno, esta, esta era, era mi intervención. Eh, la, ¿Qué entiendo yo por poética? No. Ah, para Paroma. Ah, bueno, es para Paroma. Eh, ya la responderá. Este, una segunda, eh, para llevar agua a mi molino. Eh, siempre he afirmado, desde, y, y aún antes de leer lo que José Emilio Pacheco escribió en la biografía de Revueltas, que, que evidentemente hay, hay, hay muchos ecos entre la obra de Revueltas y la obra de, de, de Benjamin, y ahora que estaba escuchando las ponencias de Gabriel y de Paloma, volvió, volvió a saltarme el asunto, ¿sí? Es decir, esta, esta crítica de los hombres ricos, felices y libres, uh, satisfechos y libres, eh, eh, vamos, casi casi la encuentro en un fragmento de Revueltas como crítica al comunismo soviético. Además, que esto es todavía más interesante, como crítica a, a, al estalinismo y a su, esta idea de progreso idéntico al progreso burgués, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los ecos que encuentro yo en, en, en, en, en, eh, en estas obras, ¿no? Y no, no dejó a lo largo de la lectura, de las dos ponencias, de estar presente esta, estas imágenes, ¿no? Pero bueno, es un comentario largo, pero aquí le dejo. bien, muchas gracias a... tenemos también este, eh, eh, Daniel, había levantado la mano tenemos una pregunta también de, de la gente que nos está escuchando en este, Facebook directamente nos vamos con Daniel y después lanzamos otra pregunta, creo que Héctor había levantado la mano en tercer lugar Héctor al final, bien, Daniel hola, ¿qué tal? Este, buenos días, pues en realidad yo quería poner sobre la mesa una provocación y escuchar la, la opinión de de las tres participantes de, de la mesa, pero que tiene que ver con algunas de las frases que han aparecido en, en las ponencias y en este último comentario de, de Aureliano, ¿no? Eh, ahora con el comentario de Aureliano recordaba un poco esta idea de que el comunismo más que una repartición de riqueza debería ser una repartición de pobreza, que me parece haberla leído en Benjamin y también recuerdo un poco esta idea de Brecht de que habría que filosofar repartiendo golpes, ¿no? ¿no? repartiendo abracitos, este, y como ha dicho Paloma en algún momento, positivismo ingenuo, positividad, perdón, ingenuo, optimismo eh, ingenuo, y, y y sí, por ahí. Entonces la pregunta sería a ver si, eh, justo con la, con la temática propia del Congreso, que vuelve a tener entre sus palabras protagonistas el humanismo, si es que no estamos como... Pues revolviéndonos ahí todavía, ¿no? Yo no quisiera decir que estamos revolviéndonos a nuestro propio lodo, porque creo que sería mejor que nos revolviéramos a nuestro propio lodo, pero quería escuchar un poco las opiniones de, de los tres en ese sentido, ¿no? Si estas apuestas por el pesimismo, que yo creo que están muy claras en, en Benjamin, eh, en estas figuras que, que ustedes han rescatado... Eh, no nos tendrían que llevar a, a repensar otras cosas, ya no a hablar en términos de humanismo, en términos... O sea, que creo que el, el humanismo debería ser otra de las víctimas que cayera con la, con la crítica al progreso. En realidad es un comentario un poco abierto y porque me gustaría escucharles hablar sobre eso. Tal vez estoy echando demasiada agua para mi molino, si así lo hago, pues también acepto coscorrones. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Daniel. Vamos a... a... A leer eh, unas preguntas que lanzé en los comentarios que están en, en Facebook. Eh, si les parece bien, al final les, les regreso la palabra a los ponentes para que eh, hagan comentarios sobre las preguntas. Eh, hay una pregunta dirigida a la doctora Paloma de Luis Alberto López, que bueno, es la que ya había dicho el doctor Aureliano: ¿Qué entiendes por poética? Es, es la pregunta. Y hay un comentario del doctor Ovidio Escalante, o, eh, perdón, este, supongo que es Eborio Escalante que dice, excelente ponencia, es extraordinaria la confianza que Benjamin deposita en las posibilidades revolucionarias del surrealismo, pero esta confianza no tuvo efectos verdaderos en la realidad. Vamos a ver qué, qué, qué opina también la doctora Paloma al respecto, ¿no? Eh, tenemos también a, a Héctor, que estaba levantando la mano por acá, no sé si quieras eh, participar a continuación, Héctor. ¿No? Bien, pues entonces les devuelvo la palabra a los ponentes. Ahí están las preguntas abiertas. Creo que no eh, escuchamos a Héctor, más comento. bien. Héctor, Héctor, no te escuchamos. Parece que está fallando tu conexión. A ver, en tu micrófonito de abajo ve las opciones. Sí, parece habilitado, pero no, sí, ahora ya está inhabilitado otra vez. Ah. Si nos quieres suscribir Héctor, lo leemos del chat. Sí. Bien, yo también quiero hacer un comentario, si quieren en lo que, que eh, eh, arregle este asunto, ya sea que escriba la pregunta o pueda conectar su micrófono. Hay una polémica que que existe, que la realidad es cuestión de matiz, ¿no? las diferencias en, en, estos, en estos asuntos teóricos muchas veces tienen que ver con un matiz. Y aquí hay una polémica entre Adorno y Benjamin también respecto a, a las consideraciones que tenía sobre, sobre este asunto ¿no? de, la, de la materialidad en la que se expresa, en las clases explotadas, esta, estas, estos contenidos intelectuales. no Recuerdo una, una de las tesis de la historia de Benjamin habla sobre sobre cómo estas cualidades intelectuales o, o finas, no sé si se la expresión correcta, se, se manifiestan en la lucha mediante la solidaridad, ¿no? Y, este, no. Y, otras, y, otra, y otras características de este tipo. ¿Sí me escuchan? Creo que ya estamos. ¿Ya se escucha? Sí. Ah, bien. Gracias. Me da mucho gusto que se haya llevado a cabo por fin el Congreso. Y sobre todo, pues, escuchar estas, estas mesas sobre, sobre teoría crítica y Walter Benjamin. Eh, bueno, yo quisiera hacer un comentario sobre, más bien sobre lo que dijo Aureliano. Eh, claro, ¿verdad? primeramente expresar mi acuerdo total con lo que dice, ¿verdad? Sí, este, es que yo he trabajado un, un, una, un aspecto en, en la filosofía de Benjamin, donde he intentado... Eh, hace eh, elaborar una, una filosofía de la historia una unidad más o menos sistemática que conjuntaría una, una, una posición o una clave teológica con una posición o una clave este, estética que es en donde entra lo que, de lo que trató el día de hoy Aureliano y una clave de, de, eh, política finalmente y bueno también he trabajado la idea de que para, que una clave muy importante para comprender, bueno, a manera de sugerencia, para comprender el, todo el texto, casi me atrevería a decir todos los textos de Benjamin, es el, el último de ellos, que es las tesis sobre el concepto de historia. Entonces, solamente así adquirirían un significado pues, más o menos coherente, no porque si leemos cosas que se pueden comprender, eh, eh, por ejemplo, eh, eh, en la clave teológica, por ejemplo, este, la tarea del traductor o eh, sobre el lenguaje de, de los hombres y, y, y, el, y el lenguaje en general, pues casi, casi carecen de sentido. Y bueno, como dice Aureliano, en este, te, en este texto, en este prólogo epistemocrítico, ya pueden estar, ya se ven claramente determinadas ideas que apuntan a, a por ejemplo, este concepto prodigioso, dice Valteberg, llame que es el tiempo de la hora, y bueno, eh, hay, hay muchas cosas en ese prólogo que, que casan perfectamente con este programa benjaminiano de, de, de liberación de la, la, las generaciones de su tiempo, no de la liberación de las fantasmagorías de, del sopor que provoca el capitalismo. Eh, y bueno, yo quería ver si Aureliana nos puede comentar algo que a mí me ha parecido enigmático hasta cierto punto, que es que Benjamin dice, cuando trata de los fenómenos en relación con la, con la formación de la idea, que, eh, a diferencia de Platón, no solamente es visual, sino auditiva, en, en, en Benjamin, eh, pues, ¿qué, ¿qué es lo que él ha entendido? Bueno, do, dos preguntas. ¿Qué es lo que él ha entendido por esta, esta cuestión que dice Benjamin en ese, te, en ese texto, prólogo epistemocrítico, sobre la diferencia de las ideas con Platón y el papel de los fenómenos que dice Benjamin? Se trata de la salvación de los fenómenos. Salvar los fenómenos para incorporarlos a lo que él está constituyendo en ese, conceptualmente en este, en este texto. Eh, por un lado eso, y por otro lado, ¿cuál, ¿cuál crees que puede ser digamos el papel decisivo o más significativo de este texto en este programa benjaminiano de, de, de liberación, de emancipación del sistema de la, de la extracción y la acumulación? Gracias. Bien, muchas gracias Héctor, eh, parece que ya no hay más preguntas, voy a terminar mi comentario y, este, y les devuelvo la palabra. Bueno, les decía que, que hay una diferencia, hay una discusión entre Adorno y Benjamin, eh, Adorno le, le, le critica a Benjamin, digamos, su poca, la poca presencia de la teoría de las clases sociales de, de Marx, ¿no? y dice que se desdibuja un poco, sin embargo, esta perspectiva de Benjamin de... de de hallar estas cualidades eh, en la clase trabajadora, en el momento de la lucha, parece que le da una perspectiva, una perspectiva que en mi opinión pone énfasis en, en, en algo que también estaba en el ambiente en aquella época, que es la cuestión de la, de la espontaneidad de la lucha. Entonces yo quisiera preguntarles también como provocación y que tenga un poco de sentido, si tiene vigencia reivindicar una, pues esta, esta espontaneidad, que Benjamin, en mi opinión remarca, eh, en el contexto actual, ¿no? Si tiene una dimensión también política, y en, y en caso de que sí, este, pues hacia, hacia, ¿hacia dónde se podría dirigir, no? Les devuelvo entonces la palabra, la palabra y, y muchas gracias. Y, yo, yo creo que como intervenimos, ¿no? Sí, sí, sí, si quieren en el, en el mismo orden, este, vamos a empezar entonces con con la doctora Gabriela, no sé si quiera comentarnos algo, doctora, sobre las preguntas y los comentarios que se acaban de hacer. El micrófono. ¿Tienes o sea, apagado tu micrófono? No, no se escucha. Ok, a ver acá. Ya, ya, ya. No, ha habido varias, um, varias propuestas, varios um, momentos y ahora habría que, que darle, rebobinarlos todos para, para ver cuál es la cosa que, a la cual más me, inter me interesaría uh, contestar. Pero a mí me parece, sin embargo, que la, la fuerza de Benjamin, y creo que es la última frase que yo he escrito, es la, que me encuentra totalmente de acuerdo, o sea, él um, está llevado, eh, probablemente ahí está la espontaneidad en varias direcciones y no es, uh, y no es funcional o, o no adhiere, no ayer el marxismo. Porque, o sea, por ejemplo, cuando él encuentra a Asia Lachis, eh, Asia es totalmente bolchevique y está totalmente en la línea del, del, del comunismo soviético. Es un problema constante con ella porque él tiene una, una manera de encarar las cosas que va en varias direcciones y no se deja um, llevar por una, por una simple, simple dirección, pero tiene tantas direcciones. Yo creo que nuestro problema, lo que quieren to todos, quizás um, yo también, no lo sé, es de querer absolutamente poner Benjamin en un carril y ahí y ahí no se puede, él no puede salir ni a la derecha ni a la izquierda. De hecho, él es esto lo que quiere hacer, que el problema que él tenía con la escuela de Frankfurt, con Adorno, no tanto con Horkheimer, sobre todo con Adorno, y esto lo escribe él todo el tiempo en, la, en las cartas con Gretel, es el hecho que la forma de encarar los problemas que tenía era distinta de la escuela de Frankfurt. Adorno intentaba una, una, codificar las cosas y, y esto era totalmente en contra de su forma de ver las cosas. Nosotros estamos intentando de, de encerrar el mundo de Benjamin, que es tan amplio y que tiene... Por eso las citas. Las citas son ocasiones, oportunidades, momentos que él um, agarra una idea y después la sigue o no la sigue. Es así que a mí me parece que intentar absolutamente... Um, de, de, de, yo quiero ser un pensamiento, Lo dijo acá que no se deja decir una escritura que siempre puede contradecirse y relanzar el pensamiento infinitamente. Yo creo que sea esto, Benjamin, y de ahí venía su problema con la escuela de Frankfurt. La mayoría de sus ensayos que necesitaba publicar porque tenía que comer, no lo publicaron, o no lo publicaban, porque Adorno no estaba de acuerdo. Adorno no estaba no solamente de acuerdo en eso, sino en tantas otras cosas, Así que a mí me parece que, Ado, que Benjamin tiene que ser tomado desde su perspectiva, no desde la nuestra, aunque yo he intentado de darle una actualidad total, porque todo lo que yo he tomado, su pensamiento, y he intentado de ponerlo en la actual, más o menos actual, o más o menos actual para nosotros también, porque hubo una pregunta de ustedes que decía, pero es todavía vigente, no sé si es la vigente la espontaneidad del, del, del, de cualquier clase social. El hecho es que la revolución es tan vigente en cuanto vamos hacia un sistema que nos, da, que, no, que, nos en, que nos encierra y nos encierra definitivamente. Entonces yo creo que habría que darle a Benjamin más libertad de pensamiento, un poco más de libertad de lo que le dieron los de la escuela de Frankfurt. Eso es lo que yo creo. Bien, que muchas no gracias. Él no tiene que ser necesariamente, o sea, él empieza de A, llega a B y después a C. No, porque cuando llega a B, él agarra otra vertiente. Y esta es la grandeza de su pensamiento, la, la, la libertad que él se concede. Naturalmente la libertad que él se concede él la paga con la vida, ¿no? La paga con la vida, las relaciones humanas, en la vida, en la relación con la escuela de Frankfurt, en la relación con Asia Latres con todo el resto del mundo, porque él tenía una libertad de pensamiento que él sabe que la va a pagar, porque la paga con la soledad. Entonces, creo, dámosle la posibilidad de ser un poquito menos poquito menos solo sin tener que encarillarlo en forma que nosotros queremos, donde él nosotros queremos que él esté, yo no creo que él quiere estar y tiene que estar donde él necesita estar porque su mente es tan amplia y tan y tan uh, uh, interesada a todo lo que pasa en el universo mundo y al mismo tiempo está tan solo que según mí está es la clave de todo su soledad esto es lo que yo creo. Bien, muchas gracias. Adelante, doctor Aureliano. Bien, sí, sí yo estoy de acuerdo con, con la mayoría de lo que dice eh, Gabriela. Eh, inclusive con este asunto de la soledad, pero me encuentro que, que, que adorno, no tengo la cita a la mano, yo ya no sé dónde se quedó, pero dice algo idéntico idéntico. con otras palabras, es decir, eh, el, el único modo de conservar eh, en la actualidad la, la, la honestidad intelectual es mantener sí, bueno, claro. la más absoluta soledad. Eso dice adorno también. Ah, sí. la, y, y, y, y, y vamos, a la, cuando, cuando es, decías la frase, yo decía, bueno, eso es el adorno. Eh, es decir, eh, en fin, la relación... Adorno bueno, en, en eso podemos poner también nuestra soledad. Claro. Que quizás sí, no sea la de Adorno natural. o de Benjamin, pero es también la nuestra, la de, de gente que piensa, también ahí está la soledad. Sí, definitivamente. Así que, sí. que lo diga Adorno lo podemos decir nosotros también, de la misma forma, eh, con, la misma, con, la misma, con la misma ternura y también con el mismo dolor, creo, porque en este momento vivir esta época implica soledad, la época de ellos implicaba soledad y esta también. Esto no es menos solitaria para los que piensan. Así es. Así es. Bueno, son muchísimas cosas. Las últimas, Héctor, son realmente complicadas, como siempre. Pero bueno, voy a empezar con, con, con lo, eh, el comentario de Bodio, que no está aquí, pero debe estar en algún lugar en la red, eh, sobre el, el, vamos, el, el, el filo crítico que llegan a tener no solo el surrealismo, sino muchas, muchas, eh, vamos a decir, apuestas, la voy a decir así, revolucionarias, de, de que de alguna manera siguen ahí, algunas de ellas, pero que sobre todo tuvieron lugar en la primera mitad del, del siglo XX, y quizás hasta los años 60 eh, todavía había ecos de ellas, y que, en embargo, y que, y que de acuerdo con, con Nebodio, si es que lo entendí bien, eh, es mucha pirotecnia y poca efectividad. Eh, no sé si fue así exactamente como, como está dicho el comentario, pero yo tendría que decir esto. Yo tendría que relativizar la efectividad eh, o, o más bien hablar paradójica o dialécticamente de una efectividad negativa. Eh, no es que se hayan disuelto, creo, no es que se hayan, eh, eh, vamos, fueron, fueron acalladas, fueron reprimidas, pero de una u otra manera, la propia, la propia dinámica de la, de la sociedad capitalista en sus distintas contradicciones, vamos, en su desgarramiento eh, originario, en términos benjaminianos. En su desgarramiento originario, eh, no deja de eh, responder a ellas, ¿sí? eh, es decir, eh, desapareció finalmente el estado de bienestar, ¿sí? después de una uh, lo voy a poner con este ejemplo, después de una, de una, vamos, de, de un periodo histórico en el que el estado de bienestar no fue una dádiva del capital, sino fue una ganancia del movimiento obrero. Lo, yo veo así. Entonces, eh, fuera reformista, fuera como fuera, de una manera u otra, la potencia plebeya, la potencia obrera, eh, eh, generó posibilidades para el estado de bienestar, que cuando desapareció esa potencia, hay que decirlo. El capital no dudó un solo momento en hacerlo pedazos, ¿sí? Pero ¿a qué me refiero con esto? Con Que, que estos, eh, estos movimientos eh, alternativos o contestatarios o resistentes o propiamente revolucionarios eh, no dejan las cosas como están, ¿sí? Es decir, eh, de una u otra manera eh, eh, el capital responde a ellos, ¿sí? a veces de manera tan violenta como en contra del movimiento espartaquista, y luego hablo sobre el espontaneísmo, sobre esto, eh, o a veces eh, no teniendo más remedio que apechugar, como el, el, el estado, el, el, la construcción de condiciones a partir de las cuales la clase obrera pudiera tener eh, de una u otra manera un estado de bienestar. Entonces, eh, tendríamos que... Eh, sí, eh, en el plano general estoy de acuerdo, es decir, eh, no mostraron esa, esa efectividad eh, quizás en los términos en los que planteaban su enfrentamiento. Pero de una u otra forma, él, eh, la historia de, eh, del capital, decir, su prehistoria, su historia y su poshistoria, han, han, han tenido que lidiar con ellos. Y ese tener que lidiar con ellos, pues le, ha dejado cicatrices y sus marcas. entonces eh, el balance, el balance, insisto, tiene razón Evodio, eh, el balance quizás ha sido menos, menos espectacular o menos efectivo, como usó la palabra, pero yo creo que está ahí, que de una u otra forma ha estado ahí, y soy poquito optimista al respecto, todavía sigue ahí, pues puesto que estamos aquí discutiendo de ellos, ¿no? eh, si, discutiendo sobre ellos, ¿no? Eh, bien, sobre la provocación uh, de hoy de Daniel, eh, no, definitivamente el Congreso es optimista, o sea, resuma optimismo. O sea, eh, sí, o sea, está, está en una línea en la cual pues mañana seremos, eh, eh, si no ricos, por lo menos satisfechos y libres, ¿no? Este, pero, pero sí, tienes, tienes, tienes razón, ¿no? Este, mira, Berenice dice: sí, sí, sí. Si no estamos muertos, si no estamos <ríe> muertos por, el fin, del, <ríe> por el fin del mundo. Ajá. Ahí está, ahí está perspectiva general. Nueve eh, años de tiempo. No sé de dónde, de dónde, no sé qué nutre este el optimismo. De pero en efecto ahí está, ¿no? Bueno, eh, <ríe> estamos en el lugar indicado para enriquecer. No, no déjame, déjame decirte que desgraciadamente no es así. ¿no? Eh, con respecto a Hugo, a lo que preguntaba Hugo, este, vamos, sí, hay una, sí, yo creo que hay en, en, en, en benjamín quizás no dicho de esa manera, un, una apuesta en valor de la, de la espontaneidad, no, no con esa palabra quizás, sino eh, con las palabras a las que aludía, a las que aludía Paloma, ¿no? Este, eh, es, es posible organizar el pesimismo, ¿sí? Eh, es, es posible eh, construir, en, en, en todo caso, a través de las iluminaciones eh, profanas, una, una, una actitud, construir una actitud contestataria, construir una actitud inclusive revolucionaria. Eh, más a través de eh, esta, esta, esta, esta condición inorgánica de la respuesta, que es de una respuesta orgánica. Justamente la respuesta orgánica, que es la que ensayan los partidos comunistas, es la menos, la menos adecuada para, para conservar eh, cualquier posibilidad de, de, de, de, de, vamos, de, de pesimismo organizado ¿no? o de pesimismo activo. Eh, al contrario, la, la, la, la prescripción de los partidos eh, comunistas es, es, es, es, es orgánica, es absolutamente antiespontaneísta. No, antiespontaneísta. Este, no es, no es Entonces, eh, eh, no sé, no, la, no encuentro yo una, una, una, una construcción más o menos identificable con respecto a esta, digamos, esta, esta, esta idea de, de, el, de lo espontáneo como, como respuesta a la, a la, a la, al momento o al, o al momento de peligro ¿sí? del, que, del que hablan las tesis. Pero yo creo que sí está ahí, que sí está ahí que, y que te la puedes ir encontrando. Eh, Benjamin tiene la particularidad que te encuentras cosas que no esperabas eh, en el párrafo siguiente ¿sí? es decir eh, estás leyendo algo, crees que, el, el, el, el, el, que que lleva una tendencia, el escribe, de repente escribe algo que no tiene nada que ver bueno, bueno es, pues, es su libertad claro. pero que, que, que, que te sorprende no, no yo mira la, el, el, el epígrafe que puse de adorno, reconociéndole eso creo que es, es, es primero bajo, su, bajo la mirada o sea, no la escritura bajo la mirada de Benjamin, las palabras se transforman como si fueran radioactivas, ¿sí? Es decir, esto es, esto es una imagen dialéctica, ¿sí? Y una imagen que está conjuntando elementos absolutamente heterogéneos, mirada, palabra, transformación y, y, y, y la cosa ¿sí? radioactiva que se, eh, eh, que se carga, ¿no? Con, con, pues con un elemento realmente subversivo, ¿no? Entonces, eh, eh, estoy trabajando justamente sobre el artículo sobre eh, la violencia y lo que tuvo o no que ver el episodio espartagista como inspiración eh, para la escritura del artículo sobre la violencia. Entonces, este, a ver qué pasa, a ver a, ver a dónde llegó, ¿no? ¿Por qué eso? Porque, porque el espartaquismo se sitúa en el plano de la, de la autogestión ¿sí? eh, y del no ceñimiento a una política eh, necesariamente partidista, ¿no? apelando justamente a, a cierta espontaneidad. Es decir, es que son, vuelven a ser términos aparentemente antitéticos. Esta. Eh, espontaneidad orgánica de, de un movimiento espartaquista que no tan casualmente vuelve a recuperar revueltas en los 60's, ¿no? bueno, este, creo que ya he hablado mucho <risa> bueno, pues muchas gracias doctora Roliano. Pues esperamos este, pronto ver ese artículo también para, para leerlo y le damos la palabra finalmente a la doctora Paloma, adelante por favor Muchas gracias. Pues estamos un poco sobre el tiempo, así que voy a intentar hacer una, aquí un collage de todas las, eh, de las preguntas, inquietudes y provocaciones que surgieron en la mesa. Eh, creo que precisamente el surrealismo como movimiento, eh, pues no, digamos, no, no, no logró esto que, que al principio se planteaba, ¿no? No sé cómo, cómo calificarlo, pues, o cómo cuantificarlo, decir si lo logró o no lo logró, pero en una lectura así muy sumaria de la historia, pues no, ¿verdad? Porque seguimos más o menos igual, digo, si, la, si hubiéramos hecho la revolución a través de la imaginación, seguramente ni este congreso estaría existiendo, pero lo que sí creo que, que tenemos que rescatar de él es la posibilidad de imaginar una cosa distinta a, al horror que tenemos enfrente. Eh, y que esa imaginación, precisamente, yo la consideraría un acto poético en el sentido de un acto creativo, de un acto de transformación de las condiciones que están para poder imaginar, y no solamente así como una elucubración, sino en esta iluminación profana, imaginar, transformar, revolucionar en el momento del horror, una posibilidad otra, eh, a partir del pesimismo, por supuesto, ¿no? a partir del reconocimiento de, de, de lo terrible que, que estamos. Entonces, eh, bueno, sí, quería responder a lo mejor un poco, o juntar la, la provocación de Daniele con, con lo que decía Evodio. Eh, eso entonces implicaría que, eh, escuchando los ecos del surrealismo en el presente, tendríamos que imaginarnos otras formas eh, revolucionarias menos optimistas que el humanismo ¿no? que por supuesto que es una postura muy edificante y muy esperanzadora eh, y darle la vuelta a eso a través de la de lo poético que tiene el pensamiento de lo creativo que tiene de lo transformador ¿no? básicamente de lo revolucionario eh, y bueno Respondiendo puntualmente a la pregunta de Luis Alberto, ¿de qué entiendes por poética? Pues eso, la capacidad transformadora. ¿no? La poesía, por ejemplo, permite imaginar, eh, otra vez no solo como elucubración, sino como transformación simultáneamente eh, a lo literal, mundos otros. ¿no? En cada relectura se abre una posibilidad distinta, en cada lectura se crea un mundo diferente, que no como alterno o metafísico, sino justo como materialismo antropológico, entonces eso es lo que entiendo por poética, una transformación que está más del lado de, de la, del sentido revolucionario, de la realidad misma, ¿no? eh, y bueno también para um, contestar a, a Hugo sobre la vigencia la, de la espontaneidad en el contexto actual, yo creo que no tenemos mucho de otra, yo creo que esta espontaneidad no... Eh, no está alejada tampoco de la organización constante. O sea, no tienen por qué este, existir la una o la otra. Yo creo que precisamente para librarnos de, de los horrores incluso de la izquierda, eh, de la socialdemocracia, como Benjamin bien lo decía en, en las tesis, también haciendo alusión a lo que nos contaba Héctor sobre leer todos los textos a través de las tesis, eh, yo creo que no tenemos de otra. Esa espontaneidad es lo que nos permite estar al filo de la navaja y reconocer en todo momento el instante de peligro para transformarlo. Y esa transformación entonces vendría de la mano de la imaginación que proponen los surrealistas. Eh, yo sé que el espontaneísmo muchas veces en las organizaciones políticas no tiene tan buena prensa, ¿no? pero eh, creo que es lo que permite incluso en los procesos de organización internos, que las cosas pues, no se vuelquen hacia incluso el fascismo, ¿no? Hablando, pensando en el estalinismo. Entonces, bueno, no sé si ya hice un, una mezcolanza rara de las inquietudes y las provocaciones que surgieron, pero espero que algo haya quedado. Gracias. Este, a ver, perdón, pero no respondí nada, Héctor, y bueno, por, por, por, no solo por cortesía, sino porque su intervención es también provocadora. Quisiera decir dos palabras sobre ello. Primero, eh, en su construcción eh, tripartita, la idea de historia eh, teológica, estética y política, tiene una simetría, una, una similitud muy interesante con respecto a algo que planteaba Jacques francier eh, sobre la historia. La historia tiene tres compromisos, decía. Un compromiso científico, un compromiso estético, literario, y un compromiso político. Si cambiamos científico por teológico, eh, completamos esta tríada a partir de lo que sería el andamiaje teórico de esta, de esta construcción estética y de esta construcción política. El, en efecto, en Benjamín no hay una construcción científica, pero yo creo que justamente lo que plantean el prólogo epistemocrítico. Eh, haría las funciones de esa, esa, esa, de, esa, de esa estructura, vamos a decir, científica para Rancier, teológica para ti, eh, que no sé si sea, lo hemos discutido ya, este teológico varias veces, eh, si, sea, si sea definitivamente así, ¿no? Y bueno, la discusión sigue abierta, pero bueno, quería llamar la atención sobre esta... esta, esta este parecido de familia, porque, porque en efecto, yo creo que eh, eh, la historia es infinitamente más que la historiografía, ¿no? Eh, entonces, este, eh, esta, esta visión tripartita, de, digamos, eh, eh, yo creo que, que, que quiera hacer honor a, este, a esta complejidad, ¿no? a esta eh, totalidad significativa que es eh, la historia, ¿no? O sea, no solo el relato histórico y su densidad, sino eh, su densidad estética y su identidad, y su densidad política, como señaló Paloma desde el principio, ¿no? También hay una densidad política en esto. Entonces, a, a ese respecto, bueno, eh, eh, era lo que decir. Y con respecto a, a lo último, eh, es, es la última frase es de Benjamin, ¿sí? Es decir, eh, eh, la pregunta por el origen no es la pregunta por la génesis, ¿sí? sino por lo que le sucede, dice, al nacer, al pasar y al devenir. ¿De qué? Al nacer, al pasar y al devenir de la cosa y del discurso sobre la cosa. ¿sí? Es decir, eh, eh, el discurso no es una descripción. El discurso no aprende la cosa y la dice. El discurso ayuda a construir la cosa. Participe en la construcción de la cosa misma. Pero no solo eso. La cosa misma, mientras estás hablando de ella, se está cambiando. ¿sí? Entonces, es decir, eh, eh, eh, no solo por efecto de tu trabajo sobre ella, sino porque ella misma porta y, re, y, y realiza un origen. ¿sí? Es decir, porque el drama barroco alemán dejó de escribirse a mitad desde el siglo XVIII y si lo traemos a cuento, es porque nos sigue contando una historia, ¿sí? Y porque esa historia sigue siendo significativa para nosotros, y porque incluimos la pregunta por su origen en la pregunta por nuestra condición actual, como decía Gabriela hace rato, ¿no? Es decir, siguen siendo nuestros problemas. ¿Por qué? Porque en porque no hemos, no hemos resuelto eh, eh, las cosas como piensan que deberían resolverse los optimistas. ¿no? Y mientras no las resolvamos, esta contemporaneidad de, de, de una situación catastrófica en el caso de los principados alemanes sigue siendo, de alguna manera, una alegoría de nuestra situación catastrófica. ¿sí? Entonces, esto es más o menos. Eh, lo que, lo que podría decirte no eh, la, la última frase dice así en cada fenómeno de origen se determina la figura bajo la cual una idea no deja de enfrentarse al mundo histórico hasta que alcanza su plenitud en la totalidad de su historia pero también de la nuestra eso es un poco la idea ¿no? pero bueno, acá lo dejo porque hay todavía una pregunta más o, o dos o tres, no sé Bien, pues sí, muchas gracias a, a los ponentes, muchas gracias, gracias a, a, a Paloma, a Gabriela, al doctor Aureliano. Efectivamente hay una, palo, hay una pregunta para la doctora Paloma, este, la vamos a dejar eh, ahí para que, para que tome nota de ella. Eh, estamos sobre el tiempo y pues ya viene la siguiente mesa, los, los invitamos a que nos, nos sigan acompañando en el simposio. Y desde luego estas discusiones que, que, bueno, esas provocaciones que se abrieron aquí, las polémicas que también están abiertas, pues van a seguir eh, planteándose en las siguientes mesas así que los invitamos, Este nuestra siguiente mesa pues es prácticamente ya ahorita y este, pues vamos a tomarnos unos minutos y regresamos